Buenos días. El Códice Beza tiene sus pequeños secretos. En el texto que leeréis o habréis leído hoy, figura en el Códice Beza, entonces dijo a sus discípulos, no está, en la mayoría de textos no lo encontraréis. Sencillamente, Jesús sigue hablando que no se inquiete vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí, etc. Es el discurso de despedida de Jesús en el cenáculo. No sé por qué lo habrán quitado, pero este inciso inicial enlazaba en la primera redacción de este escrito, es que este escrito ha sido compuesto en, en dos momentos distintos, esto no es muy conocido, lo estamos trabajando tanto Jenny con su grupo de Toulouse como nosotros en la, en la Facultad de Teología en el Ateneo San Paciano. Y estas dos reacciones son del mismo autor y están acopladas la una con la otra. Y la segunda refleja situaciones de la comunidad, no ya del Jesús luchando contra los judíos, para decirlo de alguna manera. Que lo quieren matar. No, ya lo han matado, ya está, ya está, ya lo han eliminado y han quedado tan tranquilos. Ahora los problemas se encuentran dentro de la misma comunidad. Pues bien, estamos ahora en el discurso de despedida primitivo. Y dentro de poco Jesús dirá, Llega el príncipe de este mundo que es el que ha sobornado a Judas para que lo, tra lo traicionara. ¡Levantaos! ¡Vámonos de aquí! Más claro es. Este sería el final. Pero continúa hablando. Bien. La despedida de Jesús ha sido interrumpida por tres intervenciones que tienen nombre. Tomás Felipe y Judas, no de Escariote. Lo que hace referencia a Tomás y Felipe lo habréis leído hoy. Lo, lo de Judas, no el de Escariote, lo han dejado de lado. Lo podéis leer vosotros mismos a continuación. Es muy bueno no quedarse nunca con los textos tal como se leen el domingo en la misa. Tener un nuevo testamento y buscando los pasajes y ver dónde se encuentran ¿Por qué se ha empezado así? ¿Por qué se ha terminado así? Es un tríptico. Son, todos, son tres de los doce discípulos de Jesús. Los nombres constan en la lista de los doce. Que por cierto, en el Evangelio de Juan, esta lista no la encontraréis. Juan no tiene muchas simpatías con los doce. Eh, sabemos que los conoce, habla de los doce, pero no, no habla nunca de la lista, del listado. Jesús iniciaba el discurso de despedida ¿eh? y lo iniciaba precisamente, como os he dicho, llega el príncipe de este mundo. Entonces Tomás le interrumpe. Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? ¿Por qué? Le pregunta esto. Porque acaba de decir, y allí dónde voy yo, ya lo sabéis, y sabéis el camino. Ahora esos que no saben el camino. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús responde, yo soy... Este es Yahvé. ¿eh? Cada vez que aparece esta expresión, es el nombre de Yahvé. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocéis a fondo, conoceréis también... A mi padre, por tanto desde ahora lo conocéis y lo habéis visto, ahora le interrumpe Felipe Señor muéstranos al padre pero no han dicho que, que lo conocen y eso nos basta Jesús le responde tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe perdonad estas expresiones de dudas las tenemos todos cada uno le podría decir las mismas preguntas, las mismas dudas, las mismas cuestiones, hasta que no haya descubierto su presencia en lo más sencillo, en el otro. A Jesús lo encontraremos siempre cuando salgamos de nosotros mismos, de nuestro yo que nos atenaza y vayamos al encuentro del hermano. Buenos días.